Welcome to the League of Dreaming. Y abrigo. En honor a mi team, yo voy a caer aquí. En la fucking casa del Pepe Pepe pe Perro. Ya ves. Hay dos cofres aquí de apagar. da con cuidado, cuidado, tío, madre mía Mira que le pega con la Digel, pero para nada para nada <ríe> vaya mierda de Digel. joder, macho él también tenía una Digel, ¿Qué que casualidad joder joder Si no nos ve... Pues bueno, una fucking free kill Un todo de la puta digger Madre mía Fucking digger, tío antes era la polla, ahora es una puta M Y eso, que si wea... Bien. No sé que no había apuntado yo en mi vida. What? What is my fucking target? Bola, tío. Se me ha ido la bola No encuentro mi bola. Ey, ey. Bueno, así puedo ver dónde está mi bola. No la veo, <ríe> en verdad, mentira. ¿Qué rata, tío? ¿Qué rata, tío? Bueno, el que sigue estando aquí, creo. ¿En serio? ¿Qué? ¿Por qué me hace la gato, tío? Se punto la gatto Nosotros vamos a coger el globo, a ah, todo ahí está, ahí está, joder Ahí está, ese, ese es lo que yo quería, tío Chises, cheez 5 kills Voy a llevar esto Voy a poner esto Ah, no llego, tío, qué puta mierda A ver dónde se nos ponen estos cuatro pendejos. A ver, eh, eh, eh, eh. Vaya tiro de mierda que te ha sacado. Me cago en la puta. Hostia, puta. Venga por ti. ¡Timmy! <risa> <risa> ¡Se quería matar! con puta, tío! Oye, se quería matar, tío. One by one. vale 10 años, 10 puntos años para romperle eso ok, nosotros pues vamos a la vamos a zona, qué coño <risa> ¿Qué ropa Joder, tío. Puto árbol de mierda. Me quita toda la visión. Mm-hmm. voy oh, a pelea tan dura! ¡Vamos! ¡Oh shit, bro! ¡Vamos! ¡This is a real shit, bro! <ríe> Una partida bastante interesante, eh, contra menos eso. ¡Oh shit! ¡Vámonos! No. <ríe> ¡Nice! Si te ha gustado, pues suscríbete y darle a like, coño! ¡Es gratis! <ríe>